Bueno, y una de las cosas que realmente después de ver estos modelos en mi mente he debatido y es, si tengo este monstruo tan potente, ¿por qué debería pensar en un plegable? Son tendencias, son estilos de vida. Y el Galaxy Fleet, ah, que de hecho no yo sabía, sabía que por ah, ahí estaba, muy bien, muy bien. Guardado. Realmente lo que va a invitar es a tener una experiencia completamente única. El Galaxy S20 te ofrece lo mejor en entretenimiento y cámara, pero acá te estoy ofreciendo una pantalla plegable completamente única. Diseño compacto que está, mira cómo están las manos. Absolutamente compacto, fácil de llevar, que tiene adicionalmente una pantalla en donde podrán ver notificaciones como la hora, alarma, notificaciones de redes, que además puedo tomarme aquí la selfie, ¿no? O sea, puedo hacer esto y no puedo. Hasta hacer. con gran angular, ¿no? Gran angular. Uh -huh. Pero cuando yo ya lo abro, encuentro una pantalla absolutamente espectacular, en donde uno, es un cristal fino, es el primer eh, dispositivo plegable con cristal eh, delgado. En donde además, es el primero en donde encontrarán una pantalla perforada en un teléfono plegable, para tomarse la foto porque aquí está la, la otra cámara. Y no obstante, pues viene con un tema de diseño absolutamente Cool. Eso que mencionas es importante, porque sí. eso quiere decir que ya no solo se trata de estar a la vanguardia de la tecnología, sí. sino a la vanguardia del estilo también. Obvio. Entonces es una propuesta de diseño, además de Totalmente. Pues es que imagínate que el celular lo, lo concebimos como un medio de expresión inicialmente de comunicación, en donde utilizábamos las redes, por eso se revolucionaron tanto. Uh -huh. Pero también nos dimos cuenta de que esto es una forma también en como yo sello mi estilo. Y si se dan cuenta, es completamente el mío. No, además, que el tema plegable no es que yo disminuya el tamaño de la pantalla. No. Acá yo tengo una pantalla de 6.7 pulgadas. pulgadas. Si ustedes comparan, Míralo. mi Note uh -huh. 10 Plus es de 6.7 pulgadas. Entonces, 10 es el S10 Plus, 10 Plus. Entonces, sí, sí, sí. acá tenemos una pantalla más grande que la del S10 Plus. Entonces, es algo que es realmente increíble y un tema compacto, un tema fácil de cargar. Entonces, pues es un tema innovador que yo que yo feliz tendría ese teléfono ¿Te con el Note. Este es el Note y este es el aquí. O sea, la comparación el aspecto de pantalla realmente es casi el mismo y vemos que los bordes son bastante pequeños, ¿no? unos biseles muy finos. Muy finos. La, sí, la idea es que obviamente ustedes saben que Samsung Galaxy se ha, se ha encargado de innovar y ser el pionero en todo el tema de pantalla infinita y en ningún otro celular hemos perdido el mínimo detalle para ofrecer esa propuesta de valor. Bueno, una de las preguntas que teníamos hace un tiempo en el podcast es, ¿qué vamos a hacer ahorita que los smartphones se están acercando vertiginosamente a la barrera de los mil dólares? ¿Cómo se paga eso? A través de los esquemas de financiación espectaculares que acabamos de lanzar. Galaxy Now es la opción para comprar ese teléfono. Bueno, y si me roban el teléfono antes de pagarlo, ¿qué pasa? El producto está asegurado caso de renting es un producto que ya está asegurado entonces eh, tendremos que ten, obviamente el tema de renting tiene un tema de donde yo reviso eh, cómo se dice este tema eh, pago una, una una se me olvidó el eh, un remanente un, rema, un remanente uh -huh. eh, pero no tengo que pagar el teléfono completo ok bueno y para los lectores y la audiencia que no es tan técnica nos gustaría que nos dé el top 3 del SD 20 Ultra y el top 3 del Z Flip. Top 3, single take. Uh -huh. Top 2, una mega pantalla de 6.9 pulgadas con una frecuencia de 120 Hz. Top 1, una mega cámara, una un, camarón. un camarón de space <risa> con un con space zoom de 100x una resolución de 108 megapíxeles ok y por el lado de allá top 3 multitarea porque es un producto que se puede que puede funcionar eh, pues le ofrece la visualización y le ofrece la interacción entonces le permite a usted jugar con, con la multitarea es bien interesante eso porque además de una pantalla plegable, te ganas dos pantallas útiles. Además, sí es es o sea, fantástico. Te ganas dos áreas de trabajo, ¿no? Es súper chévere y no obstante, el top 2, su bisagra. Su bisagra es la columna vertebral y lo más importante en un teléfono ple plegable. Tiene además un hideaway que lo que le va a permitir es que el polvo y la arena no entre nunca al teléfono. Entonces, la flexibilidad del teléfono nunca se va a perder y está comprobado por más de 200 dos mil, mil veces que se abra el teléfono. Y lo último, ah, el, el top, su diseño compacto. Es fantástico. Okay, una última pregunta. Muy en línea con lo que nos acaba de decir Felipe. Sabemos que los precios están escalando pero sabemos también que las prestaciones están escalando. Es decir, uno ya no puede ver un teléfono como simplemente un teléfono y decir su precio, pues, porque ya no son solo teléfonos. Tenemos centros de productividad multimedia, tenemos sí. a, casi, prácticamente consolas. O sea, cuando estamos hablando de una tasa de refresco de 120, estamos hablando de un nivel y estamos hablando de cosas muy interesantes. Ahí es muy importante las alianzas. Sí. Samsung habló esta noche de alianzas. ¿Nos sí. pueden comentar algo al respecto? sabemos que google está bien subido sabemos que spotify sabemos de esas alianzas nos pueden comentar algo al respecto claro que sí hablemos de galaxy duo Ay, sí. galaxy duo es una opción donde cuando yo ingreso a mis contactos a mis mensajes me aparece el logo de google Duo que me permite me permite cambiar de una llamada a una videollamada de una manera muy fácil ya con Google Duo, inmerso entre el Galaxy S20, en términos de hardware y de software, yo ya puedo utilizar las cámaras del S20, la cámara ultra gran angular para hacer una videollamada donde puedo eh, meter más gente dentro de esa videollamada y todo el mundo que se vea perfecto en Full HD, donde la calidad de esa videollamada va a ser infinitamente superior de lo que conocemos hoy en día en una videollamada en un teléfono. Otra de la, que, de la que se habla tanto es la de Spotify. Spotify es, el, es sin duda el gran líder de música streaming uh -huh. y la música siempre será, pues, el mejor amigo de todos, uh -huh. eh, Con Spotify hoy logramos que con nuestros Galaxy Buds Plus, que no hemos hablado de ellos y que lanzamos uh -huh. también en Colombia, va a poder ah, a través... Por aquí los tienen. Sí, aquí los También los tenemos aquí. De la inteligencia artificial y nuestro asistente va a poder reconocer la música que nosotros escuchamos de una manera fácil y recomendarnos en Spotify, la música que quisiéramos oír. Entonces no tenemos, vuelvo y digo, cada vez las manos están más libres. Bueno, y no olvidemos algo de los bots. Sí. Y es que ahí tenemos a otra gran marca detrás que es AKG. AKG. Sí, ahí tenemos un sonido impresionante sí. y un nivel de ingeniería de sonido grandísima detrás. Pregunta, porque esa sí es una duda que, que, que quizás eh, no hemos resuelto. ¿Los teléfonos vuelven a traer audífonos incluidos de AKG? Sí, sí, sí? claro. Perfecto. Bueno, y una de las alianzas que en el Keynote global nos pareció más interesante, pero más difícil de entender es la de Netflix. ¿Nos pueden explicar cómo así que los usuarios del S20 en toda su línea van a tener acceso a contenido premium? Lo que va a pasar es que el, el entretenimiento, y van a haber muchas secciones en donde ellos van a utilizar la tecnología del Galaxy 20, de S20 filmando en 8K lo van a poder encontrar ahí. No. Es decir, todo lo que se ve en 8K lo van a tener el S20 de una manera única para poder visualizarlo. Entonces mm -hmm. todo ese contenido que, hay, que, hay, eh, de, que va a desarrollar Netflix con el S20 y el 8K se va a ver ahí. Okay. Eso es lo okay. que no otros teléfonos van a ver porque no está con 8K. Felipe, okay. una última cosa que me pareció también importante. Ahorita en la presentación vimos que como parte de esa alianza con Google están trabajando algo importantísimo para las personas que tienen alguna forma de impedimento Fantástico. o auditivo nos pueden ampliar un poco porque es impresionante eso Eso se llama live caption <coughs> básicamente eso que es en términos coloquiales cuando yo prendo un televisor hoy en día y tengo la, la posibilidad de hacer closed caption es exactamente lo mismo pero de forma en vivo yo tomo un video, una conferencia en este caso por ahora solamente está en inglés próximamente va a estar en otros idiomas, incluido español, pero si yo tomo una, una conferencia, el teléfono automáticamente me genera el live caption para que esa persona con esa dificultad auditiva pueda eh, aprovechar y pueda ver ese, ese contenido sí. espectacular en vivo. Imaginas la capacidad de procesamiento que tiene que tener el teléfono, Así es. espectacular. muy bueno. Perfecto, muchísimas gracias a todos, no solo a ustedes, sino a los que nos están viendo. Un gusto. A todos definitivamente invitarlos a que vivan esta tecnología de Samsung porque definitivamente rompimos barreras y está al alcance de su mano. Y, y no por favor, favor vayan a, no a nuestras tiendas a conocer este producto o estos productos que realmente son espectaculares. Y lleven su celular viejo, porque pueden hacer retomas. Ah, se lo pueden llevar todos, claro, Exactamente, claro. llévenlos, vayan a las tiendas y lleven su teléfono viejo. Chao. Chao. Chao.